Lo primero que estaréis notando es que efectivamente la sintonía de inicio no es la sintonía de inicio. Vaya, vaya. Tenemos nueva sintonía de inicio. ¿Qué pasa, ¿Qué pasa aquí? Es que aquí? Tenemos está... nueva sintonía de inicio, pero mismo cosas. técnico de sonido, Íñigo Arracha el León. Ay, madre mía, qué sufrimiento de inicio de temporada. Empezamos la temporada número eh, 21 de Euska Digital, y 20 añazos que cumple esta radio con este programa. Eh, literalmente el primer programa que se emite es Gaming Room. Más vale que dejes el distón bien bajo para que lo podamos superar. Y los encima demás. con problemas eh, de técnicos, ah, no, básicamente no, no, varios no, previamente. No, no, eso, no, eso no se ha habido. No, eso para no se nada. Sabe, eso no es absolutamente nada. Vámonos. Yo me lo paso como un enano. Normal, en y encima mierda, ¿eh? que hemos cambiado la sintonía, que Así ahora tenemos que una joyita. Dale. Vamos por partes directamente. Esto es Gaming Room, una vez más, de nuevo, con más cambios, con más personas, con más noticias, pero sin perder la esencia de siempre, que es aquí estar de pachanga. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que efectivamente queremos estar de pachanga, y para estar de pachanga, las pachangas son de varias personas. Así que, digamos que tenemos ligeros cambios, entre ellos, la aparición ¿Cambios? de... Cambios... Sí, ¿Cambios? ¿cambios? ¿cambios? ¿Si, en el de, si en el Skype está el de siempre. En el Skype está el de siempre. ¡Arracharle a un bolsa, Aunque sea el de siempre, advierto que yo también he hecho algunos cambios y este sitio que veis detrás de mí, que no has tenido oportunidad de probar este verano, lógicamente por la logística, que para traerlo aquí es complicado, pero lo vamos a enseñar aquí un poquito más, si se me permite la cámara. ¡Oh, vaya! Para... ¡Oh, vaya! ¡Oh, vaya! Oh, ¿qué? Párate, ¿Eso es un Logitech? ¿Sí? Eh, sí, un G29 pero Dios. Bueno, si, si, si se da el caso, esperemos que sí Pues aquí tenemos algunas algunas novedades Desde mi punto de vista Toma ya, eh, pues Borja rale. no está en un rally Pero como si lo estuviese La cosa está en, efectivamente, Íñigo es el mismo Borja es el mismo, pero quien no es el mismo Es el nuevo y no remunerado Pero epiquísimo Gorka Villalba, Rocha al León pues sí, eh, como has comentado, no remunerado. No remunerado, aquí nadie cobra un céntimo. ¿Dónde, dónde está el patria? ¿Dónde está la falta? Vamos a ver, ¿qué pasa aquí? Aquí no hay dinero para nadie. Hemos vuelto, hemos vuelto más potentes que nunca, con las noticias de siempre, con el humor de siempre, con más gente, como ya habéis visto. Eh. ¿Qué, ¿Qué quieres comentar tú de, de tu venida aquí? ¿Te han engañado? ¿Te han secuestrado? Te... Sí, la verdad, eh, no me esperaba este tipo de situación, pero bueno, ya que hemos venido, hemos venido a jugar. Así ah, me gusta, esa es la idea, eso es literalmente la, lo único que tenía que decir, es impresionante. Vale, eh, ¿por qué está este hombre aquí? Bueno, digamos que yo fui y le dije, sí, podcast, y me dijo, sí, podcast, Venga, y ya está. Y ya o sea, está. nuestras conversaciones son básicamente así, sí, me dijo, para cualquier cosa. ¿Qué te parece probarlo? Y yo digo, va. Y al día siguiente, pues, bueno, aquí estamos. A ver, yo te digo una cosa. Eh, en, en el podcast, bien, pero no hagas eso en toda la vida porque vas a terminar metiéndote de todo. O sea, ¿vale? Contrólate sí, un poco. sí, no. Hay que decir no. Hay que aprender a decir no. Borja, cinéfilo de cabecera nuestro, ¿cómo era aquella película en la que Jim Carrey aprendía a decir que no? Pues yo, no, la aprendí Ah, sí, era Di que sí, estaba pensando en mentiroso compulsivo, pero eso era otra cosa Di que sí, más bien ahí aprendí a decir que sí, que sí luego descubría sí. que decir a todo que sí, pues bueno, es típica peli de Jim Carrey que hace un poco el loco Bueno, en general, típica ah, peli apútatelo. de Jim Carrey Jim Carrey, ¿no? Jim Carrey es el loco de por sí de En fin, en eh, a mí me viene muy bien Borja porque hace esto que, que realmente hace de lo que sabe, de leyes no sé si sabe tanto, porque las leyes se pueden leer y se pueden interpretar pero lo que sabe este señor de cine y de series, él apoya. Entonces, ¡hala! topa dentro. Bueno, eh, ya hemos presentado un poco, ya estamos de pachanga, tranquilitos, tal. Aquí hay noticias, pero antes de las noticias, antes de las noticias perdón, tenemos algo que comentar. Y es, si sí, el Patreon sigue activo, Inigo era habitualmente el que hacía la promo de, del Patreon. Ah, no, la promo del Patreon va a seguir existiendo, no te creas tú. La estás... promo del Patreon va a seguir existiendo, pues coméntanos Íñigo, el Patreon. No, no, la promo del Patreon va al final del programa. La promo del Patreon va al final del programa, eh. Eso no me lo has contestado a mí, bueno, sí. En fin, digamos que para, al igual yo, que hay vacíos yo, legales, aquí hay vacíos de comunicación. Yo, yo no sé para qué hablo con este señor. No, tú me has jingle. dicho el jingle. Venga. Vale, ¿qué entonces, más? ¿qué es lo que tenemos? Eh, la promo de Patreon al final, entonces lo que tenemos al principio es que en esta última temporada, en esta mitad de la última temporada, de la temporada 2 de Gaming Room, hemos visto que el YouTube, el YouTube no tanto, pero el Twitch sobre todo ha tenido un tirón bastante potente, entonces hemos decidido... Daros un par de explicaciones lo primero y luego ya mmm, comentaros el resto eh, No, perdona, perdona, tengo que interrumpirte aquí adelante. Aquí la explicación la está pidiendo Magnavox29, que ya sabéis que en, la, en el E3 estuvo por aquí Y está diciendo por qué Villalba le está quitando el puesto o sea, Villalba no le ha quitado el puesto Villalba ha venido aquí como que no te está quitando el puesto Y Matthew ya de paso, hola, buenas tardes eh, La explicación, ¿cuál es la cosa? Eh... No estamos emitiendo por Twitch esto, obviamente, como lo podéis estar viendo ahora mismo, porque es la única manera de verlo Esto luego se resubirá a YouTube Y al YouTube le estamos dando bastante caña, le llevamos dando bastante caña desde principios de verano Entonces, eh, al igual que esto lo podéis ver en Twitch, ahora, viernes a las 6 de la tarde, solo lo podéis ver ahora Explicación, eh, para ver esto en diferido en Twitch, tenéis que estar suscritos entonces, a lo que estéis suscritos, tendréis que esperar al lunes, y si no lo habéis visto Danos en directo. ¡Danos los dineros! Básicamente, eh, tendréis que eh, esperar al lunes que se publicará en YouTube y que se publica en la radio. Y luego ya, el martes, está en todas partes. Entonces, eh, ¿cuál es el detallito? Que con Amazon Prime, como ya sabréis, porque lo dice todo Cristo, os podéis suscribir gratis. ¡Danos los dineros de Amazon! Entonces, al igual que ha hecho Borja, gracias Borja arbosa que ha salido mal, porque... En fin, alertas, cosas, primer stream de la tercera temporada. Pero al igual que ha hecho Borja, vosotros también podéis suscribiros y eh, Pues nos apoyáis. Y ya de paso podéis ver los, los programas tres días antes que el resto del mundo. Si no podéis estar aquí a las 6 de la tarde, los viernes. Entonces, aparte de eso, en YouTube vamos a tener. Tenemos varias playlists ya, tenemos bueno, varios vídeos subidos, etc. Perdóname, Raiska. Yo lo que quiero saber es, ¿esta temporada voy a seguir teniendo que venir con el remo o con los remos? Porque macho, vas igual, 7 minutos de presentación llevamos y no ha sido al partner, que el partner de este programa son las noticias. Ya comentarás cosas después, tira para las noticias. Sí. Es que una de dos, o le doy yo con el remo, o cojo los remos yo y, y, y, y, y tiro del barco. Conclusión, tenéis el YouTube, tenéis el Twitch, podéis suscribiros para apoyarnos y yo de paso ver las cosas antes que nadie. ¡Vamos directamente con las noticias!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 El remix no para en Euska Digital. 24 horas de tecno remixiado. Pupu. Me encanta como eso, ni siquiera se notaba que era un remix. Efectivamente, Magnavox, demasiado SEO. Eh, primera noticia del día, vamos con todo ya. Netflix va a lanzar su primer estudio de videojuegos. Bueno, perdón, va a lanzar no. Ha lanzado su primer estudio de videojuegos. Se bueno, llama Night bueno, School bueno, Studio. Lanzar, lanzar, lanzar. Bueno, Pero bueno, párale, párale. Dile que lanzar no. A ver, que, comprar, Lanza, que, dispara, que... dispara. Una cosa es. Fundar y otra cosa es comprar. Ni siquiera es fundar, de hecho, ah. efectivamente. Bueno, no sé, si ha, no sé si lo ha comprado o se ha liado. Ese es un dato que nadie lo dice. Entonces, ¿cuál es la cosa? Se llama Night School Studio, fue fundado en 2014 y son los creadores, por si os suena, de Oxenfree y After Party. Puede que After, eh, after Party no os suene tanto, pero Oxenfree al menos de haberlo escuchado. No se sabe si traerán triple A's, Pero ¿cuál es el detalle de todo esto? Que diréis, ¿para qué quiere Netflix? Comprar un estudio de videojuegos. ¿Cuál es la cosita? Eh, Netflix ahora va a añadir un carrusel de juegos en su aplicación móvil de Android. Sí, en Android antes que en iOS, por muy estúpido que parezca, en contra de las creencias de Supercell. Eh, y lo que hace va a ser, va a añadir un carrusel, que haya ha añadido, solo que no les aparece a todo el mundo. A mí, por ejemplo, no me aparece. Y lo que hace es eh, coger directamente, eh, te envía a la Play Store y puedes descargar el juego. No es una APK. Sino que Netflix tiene directamente acceso a las fichas de instalación de los juegos Para que solo puedan eh, instalarlos, solo los tengan disponibles Y visibles las personas que tengan Netflix Entonces, mm. mmm, el catálogo comienza con 5 juegos Stranger Things 1984, Stranger Things 3, el juego, de Game Card Blast, Titter Up y Shooting Hoops ¿No es lo mejor de lo mejor? No, pero no está nada mal No se sabe, cómo hemos dicho, si traerán triples Y lo gracioso es que no tienen ningún tipo de coste adicional Entonces, eh, actualmente solo está disponible para Android Y... No hay ningún tipo de información de cuándo se migrará a Apple. Así que si tenéis Apple, por mucho que digáis jaja, tengo la mayoría de cosas antes que vosotros, no los juegos de Netflix. XD. ¿Qué opináis acerca de esto? Yo me gustaría saber si tú puedes descargarlo teniendo Netflix, pero una vez dejas de tener Netflix, las aplicaciones continuarán estando en tu teléfono o se desinstalarán. Pues eso es gracioso porque técnicamente al tener Netflix lo que haces tiene la fecha de instalación, te da la fecha de instalación tú vas y lo instalas. Y por mucho que, dudo que lo haga, pero por mucho que digas tú, vale, eh, te desinstala Netflix, te, te desinstala la aplicación, lo sigues teniendo en, en el registro de la biblioteca, porque tú, al igual que tú compras un juego de pago y luego lo desinstalas y puedes volver a instalarlo sin coste adicional, porque lo tienes en la biblioteca, creo que esto es lo mismo. Parece que no has vivido en los últimos años de las aplicaciones. Con ponerle a la aplicación un login, que ese login pase por Netflix, ya está. En cuanto te suscribas, agur. Eso ya no te lo niego, pero Steiner Things 3 de Game también está disponible para PC, y no creo que tenga login porque directamente te lo gestiona a través de Pick. Pueden ponerle un login sí, en cualquier poder momento. Poder pueden, eso, eso sí que no te lo voy a negar. Eh, Borja, ¿qué opinas tú acerca de esto? Bueno, yo creo que es un movimiento interesante, teniendo en cuenta que no es el primer caso de plataforma de streaming de videojuegos. Me viene a la cabeza el caso de Stadia, del famoso sistema de Google por el cual pues, te venden los videojuegos en streaming, que ahora leí esta semana además que había dado un salto importante en la plataforma de Chromecast, es decir, que si tienes un Chromecast, eh, bueno, aparte que ya era compatible con el mando de Stadia y tal, que te puedes jugar a jueguecitos en la tele lo cual puede ser muy, muy apetecible, digamos, si no te quieres montar una infraestructura gorda. No sé, yo creo que, que Netflix, que siempre ha sido, pues está ahí en el top de streaming de contenidos tipo películas y series, que quieran ver una rama en los videojuegos, pues seguramente responda a esas a esos otros movimientos en el mercado. Además de que puede que como estrategia de marketing y tal esté, mmm, esté potente por ese sentido de al igual que Xbox añade juegos a su catálogo del, del, del Game Pass, eh, Netflix también va a, añadir, va a seguir añadiendo juegos a, a este catálogo y además empaqueta bastante bien con el hecho de que estén preparando eh, muchas, pero muchas, películas y series de videojuegos, plan basadas en videojuegos, como puede ser ya una opción de Witcher y varias otras que tienen en, en catálogo preparadas para salir, que la mayoría se están grabando todas a la vez, que se, eh, Suena un poco raro, pero se están grabando la mayoría de ellas a la vez, o por lo menos la producción está siendo a la vez. Entonces, yo creo que empaqueta bastante bien con eso. La cosa está en el primer catálogo que nos traen, no es lo mejor del mundo, pero obviamente los Stranger Things iban a estar por el hecho de que es una de sus series más mmm, vistas de la plataforma. Así que tenía que darle que darle potencia. Más allá de eso, eh, lo de los triple A's. a ver, de momento son juegos de Google Play. En Google Play, que yo sepa, no hay mucho triple A. por no decir ninguno. Entonces, ¿con quién se puedan aliar para hacer cosas? Eso ya no lo sé, pero la verdad estaría muy guay, por ejemplo, que tú, que hiciesen en plan estilo indies, porque al igual que Stanger Things, no sé hasta qué punto pueden llegar a ser indies, eh, el resto creo que sí que lo son. Entonces, hasta el punto de que puedan aliarse con indies para darles visibilidad y al mismo tiempo mmm, promocionar algo y dar contenido, yo creo que estaría gracioso. Más allá de eso, no tenemos mucho más que comentar, cuando tengamos más noticias más salidas etc, seguiremos con ello. Pasamos con la segunda noticia. Segunda noticia Voy a hacer una cosa y es que así de la nada ¿Y por qué si voy a decir? Villalba, preséntame esto Bueno, eh, la, siguiente, la segunda noticia sería eh, Wallpaper Engine para Android eh, Tú sigue leyendo, <risa> tú sigue <risa> leyendo no, no puedes claro. hacer eso El truco es seguir leyendo no. tira, Básicamente tira. Tira. Bueno, Steam ha anunciado que llegará de forma gratuita para Android. Eh, esta aplicación consiste en una gran, en una gran variedad de fondos eh, animados de, de pantalla, creados en su, en su gran mayoría por la comunidad de Steam. Mientras sigues leyendo esta noticia, yo voy a mm, señalar a... Tú, tú sigue, porque le voy a señalar la primera noticia mierda de la temporada de Gaming Room. Sigue, sigue, tú sigue. Sí, no, yo... Se podría... Eh, la aplicación... Eh, no constarás de micropagos ni publicidad. Sí, sí, y sí. Sigue. No, no, es que estoy leyendo, pero es que no me ha dado tiempo a leerlo antes. Eh, las, los wallpapers de PC se podrán migrar a Windows. ¿No? ¿Cómo? ¿Los wallpapers de ¿eh? ¿Cómo que? ¿eh? ¿Qué? A ver, podrán migrar los wallpapers de la aplicación de Windows a de, Efectivamente, o sea, de Windows podrás migrar los que tú tengas a la a aplicación ver, vamos, de móvil. Ver, Yñigo, estamos, ¿cómo que noticia de mierda? Es, ¡Esta es la noticia del mes! Perdóname. Sí, eh, no. yo, yo lo siento por ti, Villalba, pero es que esto hay que afeárselo. ¿Noticia del mes? ¡Una puta mierda de wallpapers que ahora están en móvil! ¿Tú sabes el literalmente el, el, el tirón que tiene Wallpaper Engine? ¿Qué tirón o, tiene Wallpaper Engine? Eh... Wallpaper Engine va a consumir. No creo que pueda tirarlo a cualquier móvil. Esa es la cosa. El consumo de CPU de Wallpaper Engine quema ordenadores. Tienen que optimizarlo, porque si no, dime tú cómo vas a acabar. Los Samsung de por sí explotan. Pero ¿Quieres cómo, que explote cómo más? ¿Cómo van a optimizar algo que lo los Wallpapers los crean en la comunidad? Pues habrá que verlo. Esa es la cosa. Eh, que Steam Workshop, como tal, ellos tienen poquitas. Pero en Steam Workshop, que es donde la gente publica sus Wallpapers, es desde donde habitualmente te bajan los tuyos. ¿Cuál es la cosa? Como tal, Wallpaper Engine sabe optimizar sus Wallpapers. Lo que pasa mm, es que la Borja, gente no sabe optimizarlos. Borja, sus. apóyame en esto, por favor. Fondos de pantalla, estamos hablando de Fondos de pantalla de mierda Esto es la segunda noticia de un programa De vuelta de vacaciones de Gaming Room Salva dice que tiene el Wallpaper Engine en PC Que está lleno de monas chinas y que venga no, no, <risa> Correcto, correcto como, como, como sujeto que usa esa aplicación Puedo dar fe de ello Pues yo la quiero, pero no la tengo no, no, eh, yo, yo estaba intentando buscar el, la complicidad de aquí del. Pues del mala suerte Wallpaper en YIN es brutal Y que digan que va a salir en móvil Por muy mal que pueda llegar a salir eso Y que luego se lo reprochemos Es como tal un notición Pero teniendo en cuenta que no es la primera vez Que aparecen aplicaciones como esta debe un futuro parecido ¿Cuál previa tienes como ejemplo? Eh, pues no me acuerdo el nombre Pero busca eh, wallpapers animados. La mayoría de si te fijas, van más que por, por app de, de Play Store, van por APKs de internet, porque a fin de cuentas es la única manera que tienes de poder implementar eh, wallpapers tuyos de tu ordenador. O sea, de tu móvil vaya. Me, me está encantando la postura de Borja de decir, eh, estoy atento a lo que estáis diciendo, pero es tan puta mierda que no... ¡Pero si es wallpaper engine! <risa> Borja, por favor, interven en esto. Apóyame. No sé, es que no sé qué decir. Yo los wallpapers del ordenador, del mío de ordenador, no lo he cambiado nunca. Y del móvil, pues sí que de vez en cuando me da por poner uno diferente cada dos meses, pero vamos, que ah, son animados, ¿no? Esa es son la animados. cosa, que es una de las pocas que te da esa opción, o sea, como tal, de hecho creo que es la única legal que te da esa opción. Hombre, Uy, ahí, ahí, quizás esto no. iría mejor Exacto. para noticias breves, o sea, en plan de gracias por contarlo y hasta la próxima, pero hasta ahí. Menos mal que producción me trae ahora mismo una botellita de agua. Conclusión, no qué? van a tener porque... micropagos ni publicidad y van a ser completamente gratis, lo cual no tiene mucho sentido porque no sé dónde van a sacar la rentabilidad. Eh, se pueden migrar los wallpapers, como ha dicho Villalba. Y el nivel de personalización, desde cambiar el color, para qué te das a la idea, Borja, eh, la importancia que tiene esto, puedes desde cambiar el color, en plan de un fondo que ya está... Que ya está animado, que ya está preestablecido. Puedes cambiar cada uno de los colores de ese fondo. Hasta opciones de ahorro de batería. Playlist de fondos de pantalla. Limitación de FPS para que no se coma tu CPU. Y wallpapers reactivos a la música. Pero, pero son fondos de videojuegos. Quiero decir no. son fondos de cualquier tipo. De los... Son fondos de cualquier tipo. O sea, tú puedes decir, mira, me gusta, literal, ¿eh? Me gusta esta escena de un anime. Boom, wallpaper. Sí. O memes. Vale, y, o memes. Y, y lo de las licencias ¿Te las haces tú mismo o eh, no, vale no, porque como es para uso personal No necesitas ningún tipo de licencia eh, Vale, vale O sea que es rollo comunidad Te lo haces tú y los compartes Steam por ahí Steam Workshop Efectivamente Esa es la comunidad La <risa> comunidad es Steam Workshop eh, Entonces, ¿cuál es la cosa? También puedes crear fondos personalizados En la aplicación de Windows Como hemos dicho Y posteriormente transferirlos A la aplicación de móvil Mediante un formato compatible Proporcionado por el propio programa Es decir, que ahí es donde va a optimizar Lo que tengas A lo mejor se va en optimizar Y se carga en la CPU de tu ordenador Sí, pero la del móvil no eso ya, eso ya habrá que ver lo que y hace Y lo tiene el móvil también Esa es la cosa, eh, funciona en Android 8.1 o superior No es exigir mucho, ¿verdad Íñigo? No sé Android 8.1 Yo me pasé a iPhone y voy por el 15 y voy estupendo Borja, eh, ¿nos puedes decir tú algo? Eh, no sé qué versión de Android tengo Desde que uso <risa> Xiaomi ya solo me dice la versión de MIUI No, de hecho la Pero tienes, que la 12, tienes la disponible, ahora, ¿no? disponible Sí, te, te lo pone también Esa lo es la cosa, en los ajustes creo que prácticamente el mismo sitio donde tienes esto te lo dice a la vez eh, te, te, te, te, te, te. versión de Android yo tengo un 11 Android 11 así que 8.1 dudo que sea aquí mucho el móvil no es eh, lo más nuevo del mundo no está nada mal pero no es lo más nuevo del mundo tampoco la cosa que es lo gracioso que esto lo han presentado la, a la mediados la 10, la 10 la 10 tiene la cosa la está 10. que se ha presentado en... en a mediados de septiembre algo así eh, ...y dicen que se lanzará, en principio habían dicho que se lanzaba para primeros de octubre... ...pero al final han dicho que se va a lanzar para octubre o noviembre... ...que sinceramente, teniendo en cuenta cuando lo han presentado, no está nada mal... ...porque a diferencia de eh, una cosa de la que vamos a hablar después llamada Bayonetta 3... ...que se presentó en 2017 y se ha lanzado ahora, miento... miedo se presentó en 2017 y se ha representado ahora para lanzarse el año que viene... ...es decir, 5 años de desarrollo... Eh, estos han dicho que llevan ya un año largo trabajando en ello, pero no lo han presentado hasta ahora para poder decir, ja, presento esto, ja, te lo lanzo el mes que viene. Así que, dicho esto, como a Íñigo no le gusta nada de lo que estamos haciendo hoy, y como están saliendo varias cosas mal también, vamos a pasar a la siguiente noticia. Pasamos a hablar ahora de algo que a Villalba... De algo que destruye vidas, porque es... es... ¡Ahí estamos, el... Magnavox! Te voy, el... voy, a, voy a decir una palabra, ¿vale? Voy, voy, a una palabra, voy a decir una palabra, voy a decir una palabra, voy a decir una palabra y Magnavox me va a entender perfectamente y puede que el resto no. Magnavox, Vietnam. Por favor, pon algo en el chat, pon algún tipo de referencia en el chat para que eh... me digas que lo has entendido. Entiéndelo, por favor. Estamos tú y yo de acuerdo... Est que Estamos en, completamente en, de acuerdo en, que en este el tema. LOL objetivamente hace peores personas LOL. a los jugadores. efectivamente. Yo creo que... ¿Estamos es, de acuerdo? Es, es como el cáncer de la sociedad gaming. Puede que sí, pero Netflix no lo no, es no, no, y van no. a sacar una serie <risa> animada. Perdona, arroba hombre misterioso, aquí, aquí le tienes, otro que me apoya. Otro que me y apoya. otro que te apoya a ti, arroba hombre misterioso también. No, no. Y otro que te apoya en el chat, arroba hombre misterioso también. Madre. Vietnam es Vietnam y Vietnam efectivamente es League of Legends. El eh, League of Legends, eh, digamos que un jugador de League of Legends que se precie odia el League of Legends. Así que efectivamente, con esa lógica, con esa lógica que es la real, vamos a hablar de que eh, League of Legends va a tener una serie animada y ya han sacado el tráiler. Se va a llamar Arcane, Arcane, y es una serie de animación 3D producida por Riot Games, Fortiche y Netflix. Eh, han sacado en este último tráiler podemos ver a Vi y a Jinx como protagonistas, que son hermanas. El, su lanzamiento el 3 de noviembre a las 3 de la mañana hora peninsular. Por favor. Dormid, lo veis la mañana siguiente. Por favor, por favor. <risa> eh, lo dicen que va a cachar al Monster. Lo digo yo. Eh, la división... Eh, espacio no patrocinado por Monster. Eh, va a tener una división de tres actos, de tres capítulos cada uno. Es decir, facilito de ver, nueve episodios. Y el día 7 se estrenarán... O sea, el día 7. ¿Por qué pone el día 7? El día 3 se estrenarán los tres episodios respectivos a Bee y a Jinx. ¿Cuál es el lore de esto? Bee y Jinx son hermanas, como hemos dicho, y fueron separadas cuando eran pequeñas. Eh, y en estos tres episodios, que es bastante conciso de ver, se explora su relación durante la infancia y su posterior unión cuando se reencuentran de nuevo, que ya son mayores. Mientras tanto, hay una guerra civil entre las regiones Pitlover y Zaun. Eh, otros personajes que pueden salir, entre ellos, he puesto, sobre todo, los que, digamos, al menos te suenan, de haber escuchado LOL, que son eh, Kaitlin, Víctor o Jace, entre muchos otros. Y la producción la llevará Riot con ayuda de Fortiche, Quien para que os hagáis la idea, que dices, ¿quién es Fortiche? Pues mira, ha participado en la creación de los de videoclips para los mundiales, por si no os suenan los mundiales de LOL, hay videoclips, y esto sí que nada las colaboraciones con KDA o Gorigas. para, eh, no sabéis quién es KDA. Eh, sé, que, sé quién es gorilas Me vale con eso Me vale O sea, una o, una o la otra Porque son ámbitos completamente diferentes Pero ambas dos han participado Entonces, eh, cuando tengamos más info de la serie O cuando podamos, cuando podamos hacer una review Lo haremos eh, Dice Salva que LOL es una droga Euskadi Citar no apoyan el consumo de drogas eh, <risa> Ya, hasta ahí <risa> Hasta ahí Lo que sí ha podido buscar digital es el uso del internet seguro y a eso vamos con la siguiente noticia porque eh, Kaspersky ha publicado unos datitos bien bonitos y en esos datitos dicen que en el último año ha habido 5,8 millones de ciberataques contra gamers, eh, sobre todo en, durante el confinamiento, ataques mediante videojuegos y plataformas relacionadas con el PC son los que más han aumentado eh, alcanzando los 2,48 millones Y luego ya cuando ha terminado el confinamiento ¡Oh sorpresa! Cuando la gente puede salir Los delincuentes dejan de atacar por internet ¡Ah! Y resulta que empiezan a atacar en la vida real ¡Uy, vaya! ¡Qué sorpresa! En fin En el móvil eh, tres, Unos 300.000 En la vida real que quedarte en la rodilla Para que te tropieces Y te caigas al suelo. En sí. la vida real Cacho tonto, van con una navaja y te matan en la estación de abando. Es que eres idiota. Sé perfectamente sí, de lo verdad, que estás hablando. Pues. De verdad. Eh, habitualmente, los que sufren los ciberataques juegan a juegos como Minecraft, los Sims 4, vaya, esto no me suena. Eh, PUBG, Fortnite o Rocket League. Eh, vamos, entre los más, digamos, sencillitos y los más populares, pues en el, en el saco están todos. Eh... Usando eh, técnicas como la del phishing, que es simplemente simular ser la una empresa que no son Para conseguir tus datos y sh, robarte pues, cuentas, eh, objetos de los juegos, eh, criptomonedas, cuentas bancarias Todo este tipo de cuestiones Dicho esto, los malos malosos cuando podían salir de casa robaban en la calle Cuando no podían salir de casa robara, robaban en internet ¿A ¿Alguien le sorprende? La cosa está en... A mí me llama bastante El tema de los juegos habituales Que son Minecraft Como has dicho Los Sims 4 PUBG Fortnite Y Rocket League eh, ¿Por qué? Creo que lo de Minecraft es obvio O sea, Minecraft tiene mil mods mil, mil shaders Mil mierdas Que las puede subir cualquier persona Y tú las implementas a Minecraft Entonces puedes pillar desde cualquier sitio Pillar va a tener algo que decir eh, Minecraft no sé desde en qué, en qué momento tienes que poner tu tarjeta de crédito para jugar Minecraft. No tienes que poner tu tarjeta de crédito ver, en ninguna parte, pero a lo mejor sí. sí para descargarte un mod de no sé qué, no, de súper guapo. No, y un niño de 12 años dice, pues le quito la tarjeta de crédito sí, a mi madre. Sí, es, es, eso eso puede, esa puede ser una vertiente, la otra vertiente puede ser... Eh, a ver, se supone que Minecraft hay que comprarlo. Se supone. Se supone. Sí. Se, supone. Se, supone. Se, supone. se supone que todo hay que se comprarlo. Pues eh, simplemente simular o, o simular ser la empresa que te diga, no, es que estás utilizando Minecraft ilegalmente, por ejemplo... O simular una página que vende una copia legal de Minecraft, pues todo ese tipo de cosas Esto está inventado desde hace años, pero años y años O sea, en los últimos años no ha cambiado sustancialmente la delincuencia por internet Lo que pasa es que en el confinamiento subió y luego bajó, sin más ¿Cuál es la cosa también? Que lo dice, lo dice Magnavox, ¿cómo te pueden atacar en los sims? Pues cuál es la cosa, si te fijas, aparte de los mods, que es al igual que en Minecraft, también tiene No es tan vasto el tema de los sims, pero en los sims si te fijas, para tener el juego completo te tienes que gastar como 1800 pavos aproximadamente, en plan eh, 1000 pavos arriba, 1000 pavos abajo, efectivamente, porque los sims tienen 834 expansiones, entonces tú dices, mm, quiero tener el juego completo porque soy un ludado de mierda, eh, ¿cuál es la cosa? A lo mejor dices, pues no me quiero gastar tanta pasta, ya recurres a sitios en los que a lo mejor tienen ofertas de descuentos para nada fiables. Y siendo no, un niño de 12 años no te vas a plantear mucho que alguien pueda quitarte los datos de la tarjeta de crédito de tu madre No, o, no solo siendo un niño de 12 años, en, en, en los Sims 4 especialmente es un juego que es muy accesible a todo el mundo Entonces ahí abres mucho la puerta a que gente dura en general, de todos los tipos y de todas las formas y colores También. que os podáis imaginar Pues caigan en la, en la estafa, También. Y bueno, esto es el pan nuestro de cada día en internet pero no sé, no sé si es un poco más reseñable por ser videojuegos o no. Y como dice Salva, los niños de Fortnite son expertos en robar tarjetas de crédito, efectivamente. Y los Sims es el primer juego gacha, también es verdad. Así pues que, con esto, pasamos a la siguiente. Transiciones orgánicas for the WIT. Vamos a pasar a la siguiente, que sepáis que... La vamos Transiciones a... orgánicas. Íñigo, y para todos los oyentes, ¿os acordáis de esto...? ¿Qué? ¿Qué? Lo hemos ¿Qué? hablado antes. Ahora, ahora me toca a mí echarte la bronca. O sea, eh, para todos los siguientes. Cuando lo tengas preparado, me avisas. Ah, ah claro. Pero si iba a empezar ah, si, si iba a empezar yo a hablar de esta noticia... Ya, pero es que esto tiene que llevar un ligero explicación, de explicación, me, nada de explicación me, antes. Me, me, me dejarás poner a mí el audio cuando, cuando yo quiera, ¿no? O sea, Básicamente. Si, si yo voy a explicar la noticia, pues yo, yo empiezo. Bueno, eh, dicho esto... Eh, vamos a hablar de nuevo del eh, juicio entre Apple y Epic Games Principalmente porque hemos tenido eh, noticias estos últimos eh, días Con respecto a mm, la sentencia Como Borja nos podrá ilustrar eh, muy convenientemente Por favor eh, No, es una cuestión muy sencilla Pero bueno, yo le tengo aquí para confirmarlo Ha salido una sentencia y no es firme Entonces hay un contenido que podemos comentar Pero que resulta que de momento es provisional provisional. Eh, haciendo un poco de refresco de esta cuestión, pues vamos a recordar qué es lo que comentábamos en su momento sobre eh, los problemitas que tenían Apple y Epic Games. La cuestión es que hubo una regla por los micropagos dentro de Fortnite, que como sabemos es un juego que básicamente es eh, las casas de apuesta pero para menores de edad. En la cual normalmente cuando tú compras un juego en, tanto en Apple Store como en Google Play, estas dos se llevan el 30% de los beneficios por cada ingreso. El problema es que Apple, o sea, que eh, Fortnite, eh, la codicia le pudo. Entonces lo que pasó es uh -huh. que básicamente ellos pedían el 100% de los ingresos, tanto por micropagos como lo de demás. Ellos entendían. Vaya, hasta ahí. Hasta ahí el recordatorio. Ahí. Entonces efectivamente nos comentaba Aitor lo que, lo que había pasado eh, con el tema del juicio de Apple y Epic y yo quería hacer esta analogía por una razón muy básica y es que esto que hemos escuchado ahora mismo es del episodio 13, el primer episodio de la segunda temporada de Gaming sí. Room, es decir, volvemos a lo mismo un año después. Borja, ¿qué nos puedes contar? Según por lo menos por lo que he podido leer de la noticia, efectivamente ese juicio ha llegado a tener una primera sentencia, una primera sentencia en la que le han dado la razón parte y parte, pero la parte que le importaría ahora mismo a Epic Games sería la parte en la que efectivamente eh, Apple no tiene derecho a cobrarle un 30% de esos micropagos o eh, como, como Fortnite, cualquier aplicación que esté en esas tiendas de Apple o de otras, eh, otras stores tiene derecho a poner botones o enlaces externos a sus propios eh, sitios web donde pueden vender sus propios productos tipo pay to win o compras en la app o como lo queramos llamar. Esa es la parte buena, la parte que, que Epic dice, ah, de puta madre, entonces volvemos. Y es cuando Apple le ha dicho, no, no volvéis. Dice, Pero si tenemos una sentencia a favor, ¿por qué no volvemos? Y Apple responde, ¿por qué hemos recurrido? Y esa sentencia no es definitiva. Una cosa que pasa en, en todo el mundo, que es que, la, bueno, voy a decir todos los juicios, pero unos cuantos juicios tienen opción de ser recurridos ante un juez o un tribunal de instancias superior, lo que se conoce como, bueno, los recursos de toda la vida, ¿no? Sí. Y dice, vale, pues entonces... ¿Qué, ¿Qué pasa? Que hasta que no se resuelva esto, hasta que el Tribunal Superior de, de Supremo de los Estados Unidos o del Estado de donde quiera que sea se esté juzgando esto no resuelva, entonces dice Apple, no hasta entonces no volvéis. Si es que volvéis, si es que finalmente ese recurso os acaba dando la razón, confirma esta sentencia. Ese es ahora mismo el problema que tiene Epic, que un año después... Tiene que seguir esperando hasta que esto se resuelva, cosa que según la noticia, que entiendo que sabe un poquito más que yo de los tiempos judiciales en Estados Unidos, podría tardar hasta cinco años. Vamos, unos plazos muy razonables para cualquier negocio y cualquier empresa. Esa es un poco la, la cuestión ahora mismo, que efectivamente Apple va a tener que abrir la veda en algún momento, no sabemos dentro de los próximos cinco años cuándo va a ser, eh, para permitir que los servicios que se contratan mediante su plataforma no tengan esa comisión, que era básicamente la queja de, de Fortnite y por el que rompieron el melón, digamos, para salirse de, de ese tema. Eh, pero mm, es una noticia, no noticia. O sea, eh, ahora mismo un tribunal ha dicho esto: eh, pasado mañana, o eh, pasado mañana puede ser dentro de cinco años. ...pues eh, pueden decir otra cosa... ...y de momento seguimos en stand-by... ...porque realmente no hay nada que decir... Porque ...que si hasta no me equivoco no... se ha recurrido al fallo... ...dos veces ya... ...una por parte de Epic y otra por parte de Apple... ...no, realmente el, el recurso... ...y esto Borja también lo diría... ...de forma más... Eh, ...concreta... Eh, ...lo que se hace es abrir un tiempo... ...para que todas las partes involucradas... ...en el proceso puedan recurrir... ...no significa que, los, que haya habido... ...dos recursos distintos en dos tiempos distintos, sino en el mismo momento, las dos partes han dicho, pues no me gusta, a Apple no le gusta que le hayan dicho que tiene que aceptar los enlaces y a Fortnite no le gusta, o a Epic Games no le gusta, que, que esto no signifique su vuelta inmediata a la Pastor. Y si no me equivoco, Borja, eh, tengo entendido algo como de que le, han, le habían dicho a Epic que tenía que... ¿Pagar un 30% de los ingresos obtenidos desde agosto del año pasado, que eso equivale a aproximadamente 6 millones de dólares o no sé qué? Eh, sí, va un poquito por ahí, claro, hasta que las sentencias no declaran una situación, bueno, depende también lo que estés pidiendo en los juzgados, y en Estados Unidos la justicia es un poquito diferente de, de aquí, digamos que tienen más manga ancha para tomar decisiones, pero lo que le han dicho a Epic es, sí, sí, a partir de ahora no lo pagarás, pero de aquí para atrás ya lo estás pagando. Así que eh, te, esa es la parte, digamos, de la sentencia, como he dicho, que a Epic Games puede que no le haga tanta gracia. O sea, que no es que les hayan dado la razón en todo, les han dado la razón en algunas cosas y no en otras. Y como bien has comentado, les han dicho, sí, sí, a partir de ahora no, pero de aquí de aquí para atrás hasta que llegó el momento de la demanda y tal, estabais ahí y teníais que pagar, así que ya estáis pagando. Claro, eso es al final el tema de las, de las sentencias, que depende de la interpretación cada cada magistrado decide, digamos, cuáles es, depende de la interpretación y de la manga ancha que la, la ley te dé la interpretación, decide eh, desde qué momento se aplican las cosas y hay cosas que pueden ser retroactivas y hay cosas que no. Sin saber absolutamente nada de leyes estadounidenses, pues si en la sentencia dice que de aquí para atrás tienes que pagar como el resto de, de los que estaban en la Pestor, pues pagas igual. De hecho Creo que Fortnite y Amazon y algunos otros desarrolladores grandes ya tenían un acuerdo en el que pagaban solo el 15%, que, eso, que esto lo comentamos cuando se produjo eh, digamos, la, la catarsis esta, pero eh, Epic Games sigue con lo mismo, con el que ellos quieren de todo. ¿Todo no? De todas formas, hay algo que me resulta llamativo en, en esta noticia y en este caso. Vale, No sé cómo funciona exactamente en Estados Unidos, pero al menos aquí, entre que una cosa se sentencia y el recurso se resuelve, casos con los que hemos dicho pueden pasar años, existen una serie de opciones para conseguir eh, que se haga realidad lo que un juez ya te ha dicho que debería de ser, aunque esa sentencia no sea firme, no sea definitiva. Existe la opción de pedir una ejecución provisional de una sentencia, en plan de, en lo que se recurre, que a mí me dejen entrar, y luego ya, si finalmente no tenía derecho, pues ya me iré o pagaré el dinero. También existen las medidas cautelares o las medidas provisionales, que se pueden ir pidiendo para él mientras tanto, porque yo entiendo que, que bueno, eh, luego eso si se pide un juez lo valoraría, pero eh, ahora mismo Epic podría decir, joder, pero es que yo si yo espero cinco años, todo eso que pierdo, ¿quién me lo paga? Claro. ¿Me lo va a pagar Apple el día del recurso? Si tenía que haber estado ahí desde el primer momento. No. No, yo creo que esto va a ir vamos a irlo viendo por episodios. O sea, ahora estamos viendo el momento del, del recurso y luego veremos el momento de las primeras cautelares, luego veremos mmm, si es que hay algún avance judicial o no, o incluso que en algún momento se cansen todos y lleguen a un pacto, que, que esto también puede ser, porque Apple al final tiene muchos frentes abiertos con muchas cosas, hay injerencias externas, o sea, mmm, os, os digo una locura, pero que no es tan locura porque con Microsoft, por ejemplo, ha pasado... Eh, Puede ser que Apple con el melón que le está abriendo ahora a la Unión Europea con el tema de los, eh, del cargador único Diga, bueno, pues eh, Unión Europea yo te hago esto pero a cambio resulta que me tienes que reconocer no sé qué y, ese, y esa otra cosa puede ir relacionado con el tema de Epic Games Entonces estamos hablando de cuestiones geográficas distintas y de, y, y de tipos de acuerdo distintos Pero pueden tener influencia porque en el pasado ya eh, Microsoft y Google han llegado a acuerdos con, con Europa para cosas que tenían que ver con el resto del mundo y que han tenido eh, ese, ese efecto pues, de que se han cambiado cosas a nivel global. ¿Como por ejemplo? Eh, la última que recuerdo, bueno, eh, Microsoft la más célebre fue que empezó a dar la opción de elegir los navegadores en eh, primero en Windows XP y luego en Windows 7 eh, porque la Comisión Europea les obligó a ello Pero no solo lo hizo en, en Europa Creo que también lo hizo en Estados Unidos Porque mm, eh, las autoridades antimonopolio estadounidenses También estaban con la mosca detrás de la oreja Y había pleitos por medio Y había toda una serie de cuestiones Entonces, eh, entendiendo que al final Estas dos empresas compiten en un, en un mercado global A mí no me extrañaría que hubiese... Alguna noticia en algún momento que no nos esperemos Que afecte a esta eh, A este conflicto en concreto Así que básicamente Vamos a seguir viendo lo que hay Porque no, no tenemos más opción Que esperar a ver qué sale Vamos con más eh, noticias, una de ellas en concreto eh, que nos eh, afecta entre comillas por la plataforma en la que estamos, que es eh, la movida de Twitch. ¿Qué ha pasado con, con Twitch? Esto ya hace prácticamente un mes, el 1 de septiembre, se promulgó una huelga eh, contra Twitch, eh, eh, favoreciendo que los creadores no creasen contenido en Twitch el 1 de septiembre y que los consumidores no consumiesen eh, para posicionarse en contra de las oleadas de odio y de la falta de eh, gestión o de control de Twitch mmm, contra esas eh, oleadas de, de odio eh, básicamente la cuestión es muy, es muy sencilla en Twitch como en otras plataformas se pueden crear bots y esos bots se pueden programar para que Difundan el contenido que sea Pues como en Twitter hay un montón de bots eh, digamos, favoreciendo a ciertas partes Y ciertos sectores políticos No voy a decir nada más En Twitch hay bots Que lo que hacen es eh, Acosar a, a ciertos eh, Usuarios Y normalmente es un, un tono Además homófobo y racista Hubo muchos streamers que se sumaron A la iniciativa eh, Pero sí que Hubo digamos las dos caras de la moneda Hubo eh, nombres Muy señalados Y creo que uno de ellos era Ibai Pero no me acuerdo Y creo muy que bien. otro era Pokimane eh, para la gente más estadounidense eh, Que dijeron que bueno Que no, no se posicionaron Claramente pero el hecho es que Emitieron ese día como el resto De días que, que emiten Eh. Al final, esto es un reclamo hacia Twitch para decirle que esto es una cuestión... Pues la misma cuestión que se le ha pedido a Twitter, a Facebook, a YouTube, incluso a Twenty. Estamos hablando... ¿En su día? ¿De qué... qué tiempos estamos hablando? De que... Cuando eh, tú eras joven, Íñigo. ¿eh, cuando yo era joven. Efectivamente. Eso no es solo cuando yo era joven, sino cuando Borja Arbosa en Skype presente también, también era, era joven. joven. <risa> Entonces, pero... En fin, eh, en Twenty tenías la posibilidad de denunciar, pero Twenty, mm, no sé si es un recuerdo eh, un poco manipulado, pero Borja me lo podrá confirmar. Twenty no hacía nada, pero de nada. O sea, que yo, eh, si te querían convertir tu perfil en el pozo de mierda contra ti, pues empezabas a bloquear gente, incluso bloqueando gente, pues en fin. Tienes un límite, porque si te empiezan a crear cuentas y tal, pues... Multicuentas, bots, los, eh, los, las facilidades hoy en día. Las fácil no, y las facilidades de hace 15 años, que es que hace 15 años era igual. Pues sí, esto también. Es que, si es que estamos... Hace 15 años hoy en día, lo mismo. No, que me Yo, yo um, Villalba, yo te digo una cosa. Yo, yo tengo aquí una guerra abierta contra eh, todo este rollo de... No, es que resulta que ahora las cosas son nuevas y tal. No, es que estamos... En, en estos sentidos estamos en un ciclo permanente Porque al final las plataformas Como buenas empresas que son Lo que quieren es pasta y beneficios Sin meterse en nada Entonces cuantos más usuarios mejor Obviamente eh, Pero es que tener una masa de usuarios muy grande Tiene consecuencias Y esas consecuencias no las quieren abordar Y yo entiendo que sean Empresas que quieran pasta y punto Pero en fin eh, Estas Teniendo una influencia social eh, Twitch ahora mismo Pero vamos, Twitter eh, es, es probablemente La red social más utilizada En todo el mundo, y es que encima No se lo veían venir en el sentido de que Twitter ha estado muchos años muy jodida Económicamente, y de usuarios Y resulta que ahora mismo tienen una situación Muy estable, pero no quieren meterse en ciertos marrones y a Twitch le pasa un poco similar porque están llegando a un nivel en el que son la referencia para el vídeo en directo aquí estamos porque, de hecho, yo, literalmente aquí estamos. porque yo no es... quiero estar en Twitch porque a mí esto me da mucho trabajo pero aquí estamos eh, pero claro, está muy bien repartir la pasta y tal y está muy bien marcar tú las condiciones y marcar tú el camino porque otra de las consecuencias de esto eh, o de las cuestiones que hay por debajo de esto, es el tema de los cambios de los eh, de las remuneraciones a los, a los creadores y los Define cambios de tarifas, pues eh, que en estos últimos meses se ha cambiado el precio que tienen las suscripciones en ciertos países, y eso supone que los ingresos provenientes de ciertos países disminuyen. Y Twitch es cierto que ha puesto en marcha un sistema de compensación que va a llevarles prácticamente un año... Pero es que cuando ese año termina, ¿qué pasa con eso? Entonces, eh, claro, Twitch no es solo ahora mismo una plataforma en la que se puede difundir vídeo y todo muy bonito y muy bien. Hay consecuencias eh, para mucha gente. Entonces, eh, otro día podríamos hablar también de la fiscalidad del tema de Twitch. Mm, solo voy a hacer este gesto. Y ya está. O sea... Cómo es ese formulario, Borja, tan bonito, que hay que rellenar, todo lleno de legislación americana que no entiendes para nada, ¿eh? Qué bueno. Llegará un momento, llegará un momento, lo tengo pendiente para voy a hacer spam la segunda temporada de Testigo de Encargo que también ha comenzado hoy, también se ha publicado hoy el primer episodio, Testigo de Encargo, que... el podcast de Basquelao Abogados. Correcto. Llegará un momento también, seguramente espero que sea en esta temporada que consiga la información suficiente para poder hablar de la fiscalidad de los youtubers. Y no, no me refiero a irse a Andorra. No, eh, efectivamente. Y es un tema, es un tema muy complejo. Eh... Buena especificación. Nos dice MagnaVos que él está un poco desentendido de Twitch porque las cosas están muy caldeadas en la plataforma y le resulta un poco agotador. Mm, sí, es un hecho. O sea, a fin de cuentas es un hecho. Y la otra cosita es también una cosita que quería yo comentar antes. En el tema de... Eh, la, el movimiento ha sido hashtag a day of Twitch. Y, y la idea de mejorarlo ha sido hashtag Twitch2Better. Vale, eh, aparte de eso. Una de las cosas que me, me parece bastante correcto. Y que de hecho en muchos otros movimientos yo creo que es bastante necesario. Es que al igual que eh, la gente que se ha sumado al movimiento. Promovía que no se consumiese Twitch. Y que no se utilizase para hacer streaming. Ese día en específico el 1 de septiembre. También eh, al mismo tiempo aseguraban que no era justo juzgar a nadie si no, decía, si no decía sumarse a la iniciativa. Porque precisamente están en contra de las raíces de odio y yo me imagino a más de uno que estuviese a favor de ese movimiento yendo a donde alguien que está haciendo stream en Twitch el día 1 de septiembre y decirle, claro, estoy haciendo stream, porque no sé qué, porque tal, porque cual. Así que al mismo tiempo me parece bastante correcto. Primera vez no sería la cual eh, una, eh, una, eh, un movimiento de este, de este estilo causando... Eh, Odio. Odio. Odio. Hacia ciertos individuos. Sí. Primera vez no sería. Lo sé, pero precisamente eso es una de las pero cosas pero que Pero ese es el correcto. problema de, de todas las huelgas, ¿no? Que al final como cuando se hace una huelga siempre hay alguien que decide no secundarla por sus motivos personales, ¿eh? Que pueden ser mil y un millón y, y no simplemente decir, joa, es que apoyas al patrón o eres un insolidario. Y a veces con las huelgas y con los piquetes y el hecho de llamar a la gente esquirol y tal, eh, en el mundo del trabajo te quiero decir... A veces también generas un efecto contraproducente o un efecto de odio que no ayuda precisamente a una causa. Una persona, pues si quieres eh, precisamente una huelga, lo que se trata es que coger la, la, la masa social, el apoyo de, fuerte de las personas que están ahí como trabajadoras en una empresa, que, que se sume la mayor parte posible. Y si a las personas que nos están sumando ya directamente te estás encarando con ellas o estás generando un mal ambiente, pues puede que en el futuro, cuando tengan oportunidad, que quizás en este caso no la tenían, pues ya no vayan contigo. Claro, Pero es que, eso como reflexión pasa en el mundo también. Sí, sí, sí, es, es, es eh, ley de vida. O sea, al final eh, no se le puede exigir a ningún creador que decida hacer huelga porque cada uno sabe cuáles son sus, eh, su situación económica y personal y, y su situación contractual con ciertas obligaciones. Quiero decir, en el caso de Ibai, por ejemplo, por ponernos un creador muy grande... Eh, es posible que I, a vaya a nivel de pasta se la suda ese hacer ese día o no eh, emisión, porque al día siguiente va a tener los mismos espectadores. Pero tiene unos contratos con ciertos patrocinadores que le pondrán una serie de requisitos y por ahí puede venirle el, el problema. Que eso no es necesariamente que vaya a ingresar menos dinero, pero sí que le puede traer un problema legal muy, muy serio. Y por otro lado, pues creadores más pequeños que digan, bueno, es que esto ahora mismo es mi única forma de subsistir. ¿Puedo hacer una huelga? Es exactamente lo mismo con el trabajo. Porque si estás cobrando el salario mínimo interprofesional y, y se plantea una huelga, tú puedes decidir ir a la huelga si es que puedes o puedes estar coaccionado por tus circunstancias personales y decir, bueno, es que... Mmm... No, no, Íñigo, es que esto se asemeja más a que un autónomo haga huelga. Si un autónomo puede no, hacer huelga es, todos es los que, días, pero es, entonces no cobra. Es que, nada. es que claro, es que es, aparte de que en una huelga tampoco cobras, es que es que un autónomo haga huelga, porque los eh, contratos entre Twitch y las personas eh, y, y este es el melón que yo creo que, que abrirás en, en el podcast, eh, en tu podcast quiero decir, este eh, Los contratos entre Twitch y, y las personas que cobran de Twitch no son contratos eh, laborales, no son remuneraciones a tal. Es un contrato mercantil con lo, las condiciones de Estados Unidos entre una empresa de Estados Unidos y tú. Entonces, eso tiene unas consecuencias legales muy marcadas. Hay mucha gente cobrando de Twitch que probablemente tendría que hacer dos cosas y no hace, que es una, darse de alta la seguridad social y dos, pagar Hacienda y que no lo hacen. Entonces... Eh, y el día que Hacienda quiera abrir este melón, ya ni te digo, porque pff, nos podemos ver en una de puta madre, entonces, eh, claro, ¿qué, qué, ¿qué supone para una persona ir y decirle a otra no? Es que tú no estás haciendo huelga, pues es lo mismo que un, que, que un piquete, y eso pues es, es un arma de doble filo, porque el piquete, como siempre, puede ser informativo o puede ser... Eh, bastante hostil. hostil Efectivamente nos dice nos dice salva que Alexi por ejemplo tuvo que responderle a un pavo que le estaba preguntando por qué no se unió a la huelga esa es la cosa o sea si verdaderamente estás en los ideales de la huelga y la persona que es la que lo ha montado te está diciendo no vayas a hacerle odio a nadie que no la, que no la mantenga pues lee todas las condiciones, ¿no? Aunque la licencia de usuario se la lee quien yo te diga eh, Y dice también, eh, Salva, que simplemente se la suda la huelga Puede ser que simplemente se, le suda, se la suda la huelga Y abre stream de pana Que también, ¿cuál es el problema en estos casos? Que la mayoría de veces, si hay algo Tú o te posicionas a favor Automáticamente la gente da por hecho que estás en contra Ese es el problema en estos casos, creo eh, Opiniones al respecto, esa es la cosa O sea, yo creo que sí En plan, cuando, cuando hay un movimiento de algún tipo O dices que estás a favor O la gente interpreta que estás en contra Villalba. Ya, en bueno, la... esos... esos const... Perdón, iba a decir. De... Adelante, Villalba. Ah, en la gran mayoría de los casos eh, no existe un punto medio. ¿Estás a favor o en contra? La gente siempre polariza mucho los eh, acontecimientos. Borja. Iba a decir exactamente lo mismo. Yo creo que hoy en día en nuestra sociedad en muchos ámbitos está muy polarizada, entonces es fácil deducir eso. Íñigo. Yo creo que es la reflexión con la que nos eh, podemos eh, quedar. Eh, lo último que hay que hacer en una, en una huelga es eh, ir a decirle al otro por qué eh, hace o no hace, o por qué se implica o no se implica. Eh, son temas eh, muy personales y que al, al final afectan mucho a, a, a lo más básico de una persona, que es el comer y llevar pan a casa todos los días. Y si se está fomentando una huelga para que Twitch intervenga en, en el odio que hay en la plataforma... No se puede recubrir esa huelga eh, de odio. O sea, es una cuestión que a mí no me cabe en la cabeza. Ahora que parece que yo presento este podcast por algún motivo que no sé por qué, porque gáis que había dado cuatro noticias seguidas con su santo. Eh, con su santa vara de mando. Eh, pues vamos a hablar de esa vara de mando que no existe, efectivamente. ¿Cómo hace el mimo? Esto es súper radiofónico, ¿verdad? Venga, vamos con ello. El gobierno chino ha decidido reducir el tiempo de uso de los videojuegos online, ¿vale? Eh, los ha calificado como opio ojo, espiritual. Eh. Ojo a esto, ojo o sea, a esto. ¿Quién califica siendo un gobierno...? ...a algo que puedes decir que es una adicción como opio espiritual. Per perdóname, perdóname. Eso es ya me has, me has dado en, el, en la primera puntilla de la ignorancia. En Estados Unidos hay un movimiento desde hace décadas... ...intentando eh, poner al mismo nivel los videojuegos y la violencia real. La violencia real de tiroteos. Entonces, ¿un gobierno intentando decir que esto es una droga...? ¡Pues chico! Pero que no me refiero a eso, Lo que me refiero es... Sí, puede que digan que es una adicción, que me parece correcto que una adicción es una adicción y es lo que hay, pero es que me hace gracia... La, no me hace gracia que lo califiquen como tal, me hace gracia la palabrita. Opio espiritual. Caruana, el otro día estaba viendo la televisión y me saltó una noticia que la cual yo me quedé un poquito sorprendido. Eh, eh, insertan a un chaval en el hospital. Debido a adicción a videojuegos. Sí, y eso, tratando lo vi, eso lo veo. Como si estuviera adicto a, pues, no sé, porros. A ver, la adicción es la adicción, es lo que hay. Solo que hay algunas que son eh, peores, en plan, peores a corto plazo, a largo plazo, a lo que sea. Pero a fin de cuentas, una adicción es una adicción, y Pero es lo que hay. Denominarlo como adicción a drogas. Hombre, no. Igual, que, igual <risa> Hombre, crearle no. un nuevo nombre, un sobrenombre, no sé. Pero pues a esto drogas, lo han llamado opio. A esto lo han llamado opio directamente. Espiritual. Ver, espiritual. espiritual. <risa> Es, es cierto que, que una adicción a a un, a, es que una adicción a un videojuego no es una adicción a un videojuego. Una adicción a un videojuego es la forma simplificada de mm, eh, denominar un trastorno de personalidad obsesivo, pero que puede ser con el videojuego o puede ser eh, mm, con los dominós. O sea, sí. o sea el, el problema no es el videojuego, el problema es el trastorno de la conducta. Yendo a lo que ha decidido China... Eh, han eh, legislado de forma que los menores tienen prohibido jugar más de tres horas semanales, es decir, los juegos online eh, van a tener un horario que van a ser de 8 a 9 de la noche, los viernes, sábados y domingo. Eh, obviamente tienen otros eh, requisitos como que tienen que regular la verificación de identidad, las multicuentas... Y eso se lo dejan a las empresas. Que es y, eso, y eso, como siempre, se lo dejan en manos de las empresas porque son las que tienen eh, la herramienta de, de control. Eh, digamos. Eh, dicho esto, eh, esto no es nuevo, es decir, el gobierno chino ha ido eh, implantando regulaciones en ese aspecto en 2019, por ejemplo, lo, eh, redujeron el tiempo máximo de uso de los videojuegos online a 90 minutos diarios y eh, 3 horas semanales en vacaciones. Estamos hablando de un país que tiene 665 millones de gamers, que durante eh, muchos años han estado en el top de, eh, de, de competiciones de eSports y que eh, los ingresos en China, que no son una tontería... Eh, de, este, de este sector de los videojuegos online Son eh, 41 billones americanos de dólares Que son unos, unos 41.700 millones de euros Que se espera es que decir, aumenten a 60.000 millones Dentro de cuatro años Obviamente China es un mercado enorme Que tiene mucha gente Y que encima como cada vez va creciendo más Y tienes mucha adolescencia Porque hay que seguir manteniendo el país A base de, de, de, de natalidad básicamente pues... Eh, nos vemos en, en esto Ahora, el debate sobre qué lo queremos configurar aquí Porque mmm, estamos hablando... Es que es que yo no sé si tenemos que poner las premisas Que igual no coincidís conmigo las premisas Pero estamos hablando de en la práctica una dictadura O sea, quiero decir, un país con un eh, con un partido único Y con un único movimiento aprobado, digamos eh, estamos hablando de una dictadura, a partir de ahí luego si queréis debatimos del, del resto, pero yo creo que tendríamos que partir de ahí Yo quiero decir un par de cosas, y primero es eh, resaltar dos mensajes de, de Salva en el chat que dice lo primero, el gobierno chino siendo gobierno chino Y el segundo, estos comunistas lo quieren controlar todo, qué pereza de gente y lo segundo eh, la noticia que hemos comentado antes respecto al chaval A ver, perdón, sí es verdad perdón perdón que, perdón, perdón, perdón, tengo, perdón tengo que, tengo que intervenir has sí, leído sí. el chat sí sí vale. es que cuando he procesado el, el mensaje he dicho vale. estos comunistas no es que eh, es lo mismo que, que, que es que esto es una conversación muy difícil de tener para cierta gente y para y para ciertos sí, sectores el problema no es el comunismo es lo mismo que en Cuba, el problema no es el comunismo, el problema es la dictadura. Claro, pero que es una pero coña, <risa> eso es lo gracioso. Vale, ya no, sé, no sé si es una coña o no. Resaltamos que yo, es una coña. Yo por eso voy por ahí. Resaltamos que es una coña. Eh, y respecto al otro que hemos comentado en la noticia, sí que es verdad que lo ha comentado Salva, y es que aquí falta un poco de rigurosidad. Eh, el título, por lo menos, de la noticia del titular, que muchas... Eh, muchas muchos medios, muchos medios, eso, perdón, eh, lo han publicado. De Tc está tergiversado, a fin de cuentas. O sea, hay que saber las circunstancias previas y e, internas propias del de, de chaval que habían hospitalizado, porque ha tenido sus circunstancias previas y, y internas. Eh, y ahora le doy la palabra a ¿no? Villar. Pero es que el problema no recae en que este tergiversado... Terg esa palabra. Tergiversado. tergiversado. El problema es de que no es algo, algo casual que suceda. Mira, qué extraño. Es algo que parece muy continuo de por parte de la, de la televisión y medios de comunicación. Siempre un. El que, que van a encontrar los videojuegos. Sí, un... Parece, hay un odio. Porque técnicamente, o sea, si lo piensas, son su mayor competidor en, en tema de sector de ocio. Y luego, a mí esto me lo, ha, me lo ha hecho mucha gente en cara. Pero sí que es verdad que a fin de cuentas, los videojuegos son un sector que está creciendo exponencialmente. Y tú ves los gráficos. Y los gráficos te dan que entender. Porque eh, tienes al sector de videojuegos como el primer eh, la primera potencia importante. El sector importante. En el tema de ocio digital. Y al siguiente, que son servicios de streaming. Los supera por 2,5 Yo creo que aquí hay un, un espectro Simplemente por una por una cuestión eh, eh, Las campañas En contra de los videojuegos Empezaron mucho antes Primero de que existiesen los videojuegos online Y segundo de que tuviesen La relevancia como medio De consumo digital que tienen Ahora, O sea, quiero decir, en el, en las, en algunas de las premisas que habéis comentado las compro ahora pero no las compro en los 80 Y en los 80 también se decía que los videojuegos eh, generaban gente violenta A partir de ahí yo creo que hay un espectro entre el, el, el boomerismo, digamos, y, y efectivamente la lucha contra, contra un competidor no sé en qué punto, algunos titulares son, no entiendo una mierda de lo que está pasando y titulo lo más eh, sensacionalista que puedo para conseguir visitas y eh, la otra parte que sería, eh, pues eso, que, que quiero reventar la competencia. Entonces, ahí yo no veo claramente cuál es el punto en el que están muchas, muchos medios. Yo creo que cabe destacar eh, una noticia algo ya antigua de la... Eh, salió un sacerdote diciendo de que Pokémon era demoníaco. Por Ah, algo. bueno. Pero, pero eso, eso es... Quiero decir, eso es el anecdotario. Sí. Es, es decir, eso sí que es, sí que es yayismo en estado puro. Eso, eso es que personas que no entienden de qué va la movida eh, opinan y bueno, pues como algunas veces hay cosas que decir... Eh, y hay que hacer eh, Y hay que llegar a tu público Pues si tu público tampoco entiende Pokémon Puedes decir cualquier cosa Y está y está justificado O está digamos eh, en, en tu marco mental está Es, es correcto eh, No sé si Borja tiene alguna cuestión Que opinar en concreto de esto yo en este tema lo que creo que sí que deberíamos de ser es un poco autocríticos, porque yo creo que nos han dicho ya tantas veces que los videojuegos son malos, que de entrada cuando vemos ese discurso una y otra vez saltamos o reaccionamos demasiado rápido ante esa afirmación y a veces hasta ya nos hemos quitado de la cabeza la imposibilidad de que eso sea cierto. No compro en absoluto el hecho de los videojuegos violentos, llevan a matar gente, en Estados Unidos tienen un problema muy grave y ese problema son las armas y no los videojuegos, pero no quieren verlo, ya está, dejémoslo es su país y se lo como quieren. Pero sí que tenemos que ser un poco, un poco conscientes de una realidad y es que hay un trastorno que es una ludopatía que existe, uh -huh. o sea, la ludopatía existe. Y existe como tal un montón de países que la han regulado, empezando por las casas de apuestas, que en los últimos años han recibido un montón de restricciones, en la publicidad, en donde te puedes colocar ahora mismo los eh, locales o sitios de juegos recreativos. Evidentemente, desde siempre, un menor de 18, al menos legalmente, no se ha podido arrimar a una tragaperras, empezando ya desde hace muchísimos años. Entonces, que ahora se diga, y esto puede ser perfectamente cierto, que los videojuegos, tanto offline, pero sobre todo ahora online, pueden crear una adicción. Ojo, no solo los videojuegos, también este cacharrito que tengo aquí, cada vez lo utilizamos más y, y puede crear una adicción. Hay otras tantas cosas que pueden generar una adicción. O sea, a favor de que se reconozca primero esto como una realidad y no se ignore a favor de que evidentemente se pongan unas restricciones para menores de edad, los mayores uh -huh. pues bueno, pueden hacer sí. con su dinero lo que quieran, siempre y cuando no vayan en contra de nadie o no perjudiquen a nadie, pero que a un menor de edad se le restrinja una cosa que, no soy médico, pero por lo menos me parece lógico que consideremos puede ser adictivo y puede generarle problemas en su desarrollo cognitivo, pues vamos a, vamos a decir, pues oye, pues a lo mejor algo de verdad sí que es. Pero claro, es mucho más fácil regular pero un no, local físico. Pero, pero, no, pero yo ahí tengo que ponerte el matiz, que es que tú has, has ido muy acertadamente por el verbo podrían generar o podrían ser adictivos, pero es que ahí, eh, en concreto los videojuegos y eh, en, en el mundo digital en general, tenemos la línea muy, muy bien marcada. Un juego eh, gratuito que te fomenta... A jugar más, pero que no tienes que pagar por ello, es ludopatía. No, el problema es cuando ese juego añade mecanismos en los que tienes que pagar sí o sí para avanzar. Bien sin impact, gacha, gachas, loot, loot boxes. boxes. Eh, sistemas varios de pay micropagos. to win, mi pro, mi pro, micropagos, micropagos ta, ta, ta, ta, los pases de batalla, pases de batalla, de todo, este, todo este tipo de, de cuestiones que los hemos mencionado todos por igual, pero realmente habría que Pe analizar... Pero esa casos. es vuestra opinión, no, ninguno de nosotros somos médicos para decir si son o no son adictivos o si generan o no generan problemas no, pero, al desarrollo no, cognitivo. Lo que, A nosotros nos perdón. parece que no, porque está claro que si quitamos el dinero, los micropagos y el pay to win te quedas en un juego pues, como lo de toda la vida, como un juego de mesa que te podría resultar adictivo estar ahí las 24 horas del día jugando, ¿no? Sí, pero, pero... Yo, yo, yo, Borja, lo que te quería eh, apuntillar o apostillar es que eh, digamos que, que no es que todo esto puede ser adictivo, o sea, no es que todo tiene la misma posibilidad por igual, es que hay unos mecanismos que ya los tenemos identificados que son los que en mayor o en menor medida crean la adicción. Entonces, ¿un móvil crea una adicción? No. Lo que crea la adicción dentro de un móvil es una aplicación que te fomenta eh, el consumo mm, eh, continuado y cada vez más de, de esa aplicación. ¿Instagram puede crear una adicción? Pues Las hombre, redes sociales en general. La, redes sociales las redes sociales, sociales pueden crear una adicción. Pues mm, yo no voy a decir nada, pero ha habido filtraciones de eh, altos di directivos de Instagram que así lo reconocen, porque saben que en algunos casos son orígenes de esas adicciones. Entonces, pero la cuestión es por qué. Pues porque tienen mecanismos que fomentan su consumo incontrolado y exagerado, y una y otra vez, y una y otra vez. O simplemente no lo regulan, no, no necesariamente que lo fomenten, porque a fin de cuentas Instagram es lo que es y ya está. O sea, tienes el contenido que tienes y lo tienes constantemente. Eh, ¿Puede que el tema de la lupa reels, lo que sea, pueda llegar a ayudarte a, yo qué sé, desconectar de la vida? Pues vale... Pero, a fin de cuentas, eh, no, sin, no necesariamente que tengan mecanismos adictivos, sino que una persona los considere como tal o que los use como manera de huir. Que muchas veces yo creo que el tema de la adicción se basa en huir de la realidad un poco. Y cabe destacar que cualquier una gran cantidad de cosas cotidianas son capaces de generar adicción. Con el uso repetitivo de una acción puede generar adicción desde de jugar al fútbol. Incluso de alguna comida, por ejemplo. Sí, sí, sí. O sea... Es la, la cuestión el, eh, yo me, Mi comentario iba sobre eso Sobre que el elemento adictivo No es o sea No es el elemento, digamos, sino que es la dinámica Efectivamente Pero bueno a, el, el a, aparte, aparte de yo eso Yo quiero concluir esta sección comentando lo último que ha dicho Salva Que es efectivamente Ea está preguntando si están hablando de ella y vamos con el último la última noticia que tengo que presentar yo por alguna cuestión que sí efectivamente guys llevamos el tiempo pues como lo llevamos siempre eh, es que es lo medio lo habitual es lo que más gracia me hace que bueno, es lo, lo común bueno bueno bueno Horizon Forbidden Forbidden West eh, parece ser que aquí hay una polémica porque no todas las ediciones de este juego van a permitir actualizar de Play 4 a Play 5 solo las eh, digital Deluxe, coleccionista y regalía Y en es principio decir, ninguna iba a hacerlo si, si tú compras una versión normalita de este juego eh, Que creo que tiene un coste de 69,99 Así de base ¿Al cual eh, No vas a poder actualizar la versión a Play 5 También te digo que yo creo que en otras versiones de otros juegos Esto no ha sido un problema Pero bueno antes de que abras el, el melón. La caja de La, Pandora. la de Play 4 cuesta 69.99. La de Play 5 cuesta 79.99. 79. Eh, si vas a poder transferir el progreso de una plataforma a otra. Eh, y en principio los desarrolladores dicen que está muy parejo el desarrollo de Play 5 con el de Play 4. Que no van, los jugadores no van a notar eh, diferencia. La polémica viene por ahí, ¿no? El, el que. Eh, en una serie de versiones te dan una posibilidad Y en la más básica Pues no lo tienes Si quieres la de Play 4, Play 4 Y si quieres la de Play 5, Play 5 Y esto es lo que hay La cosa está en eh, el Horizon Junto con otros muchos juegos Desde un principio una de las cosas que tenía la Playstation 5 Era eh, la retrocompatibilidad Tal y como te lo vendían era la retrocompatibilidad Porque como tal era muy difícil eh, Hacer un juego verdaderamente bien hecho Bien renderizado y bien todo Para Playstation 5 entonces una de las cosas que, que vendía sobre todo Sony con la PlayStation 5 era que ibas a poder jugar a casi todos los juegos de Play 4, sobre todo y especialmente los exclusivos de PlayStation 4, en PlayStation 5, que tenían una mejora obviamente háptica de los cascos que tienen sonido 3D, el DualShock, que tiene más, eh, más funciones, más cosas para que sea más realista todo. Y el Horizon como tal era una de las grandes incógnitas, porque a fin de cuentas el Forbidden West todavía no ha salido, está programado para febrero del año que viene... Y eh, el Horizon es uno de los exclusivos De Playstation, uno de los mejores, me atrevería incluso a decir ¿Y cuál era la cosa, en un principio Ninguna de las versiones iba a ser compatible eh, Retrocompatible En Playstation 5 de Playstation 4 Pero al final eh, se le echaron La masa encima y dijeron, vale, venga Lo ponemos retrocompatible, y al final Volvieron a echarse atrás y dijeron, venga, solo estas tres ediciones ¿Cuál es la cosa? Que como trae la gente lo que le molesta No es el hecho de eh, No, es que no me lo va a ser retrocompatible, voy a tener que comprarlo dos veces Esa es la cosa, sino que el precio es superior, ¿por qué? Obviamente porque en PlayStation 5 los recursos que te ofrece PlayStation 5 para jugar al juego Los gráficos son mejores, la, la respuesta del mando es mucho mejor, la respuesta auditiva es mucho mejor, todo es mejor Pero ¿cuál es la cosa? Que de por sí los juegos de Play 4 eran caros Son habitualmente de media, un triple A de salida son 60-65 euros Aquí ya nos estamos yendo a los 70 y en Play 5 a los 80 O sea, nos estamos yendo casi a la mitad del precio de una Xbox Series S por un juego, un único juego, un triple A, que será un triple A de guerrilla, de 60 horas, oh, de no lo que a... te dé la gana. Pero es que es un juego. O sea, es un juego. 80 pavos por un juego me parece una burrada. Bueno, pues como tú decías, 80 euros por un juego no me parece bien que dejar de comer un par de días por un videojuego, la verdad. <ríe> dejar de comer un par de días. Y medio mes también. Hombre, eh... Creo que en algún otro programa lo hemos comentado. Al final eh, creo que las empresas de videojuegos, sobre todo las dos grandes, es decir, Sony y Microsoft, están mudando a un sistema en el que lo que quieren es que pagues continuadamente por jugar, que pagas un servicio. Servicios de suscripción. Y en ese servicio de suscripción te dan mucha manga ancha y te dan, eh, digamos, eh, mucho contenido que efectivamente si lo pagas individualmente, pues no te sale rentable. Eh... Xbox Game Pass para Xbox y PlayStation, no para PlayStation, a pesar de que el Xbox se lo lleva de calle porque entonces, salió antes y porque tiene muchos más juegos. Entonces, este es el, el kit de la cuestión y creo que es una transformación que, que ya nos, nos, nos va a pillar a todos. O sea, me extrañaría que la siguiente consola de Nintendo. Fijaos lo que digo, de Nintendo, que van a su ritmo... ¿Switch Pro? ¿Se viene Switch Pro? No, no, ¿Salva? Switch, no, no, Switch Pro no. Directamente lo siguiente que se invente Nintendo, sí. que no sea una, una Switch, digan, pues bueno, esto es una consola en la que tú eh, tienes que pagar, eh, los juegos vienen todos incluidos, pero tienes que pagar 30 pavitos al mes para usarla. Y si no, tú pagas ¿Y los y los mandos mandos ¿No? es, es un no incluidos. Eso es un poco excesivo. Te explico por qué. Eh, tanto el PlayStation Now como el Xbox Game Pass ahora mismo tienen el mismo precio. Y la cosa está en que te lo venden precisamente por eso. Porque en el, tanto en el PlayStation Now, bueno, el Xbox Game Pass no tiene un sistema de online como es el PlayStation Plus de, de la PlayStation. Eh, pero mmm, el PlayStation Now creo que funciona sin ese sistema. ¿Por qué? Porque como tal es el sustituto del sistema. El PlayStation Plus, aparte de dejarte de jugar online, que me parece un poco que te echa para atrás, de hecho yo creo que la Play está hecha para jugar a los juegos modo historia exclusivos, eh, eh, son 60 pavos al mes, que, o sea, 60 pavos al año, perdón. Uh -huh. ¿Cuál es la cosa? Te regalan cada mes una X cantidad de juegos. Uh -huh. Entonces yo creo que el PlayStation Now está hecho de cara a sustituir ese sistema. ¿Cuál es el problema? Que yo creo que no lo están llevando por el mismo buen camino que va el Game Pass. El Game Pass, cuando Xbox hace una presentación... Eh, de Vamos a sacar tal DLC, tal juego, tal, tal El 75-80% De los juegos que anuncian Dicen, esto va a salir X día Y ese mismo día vas a poder jugarlo en el Game Pass En la última presentación de Playstation 5 De la cual vamos a hablar después, que fue el día 9 de noviembre eh, En ningún momento Vi anunciado nada de Playstation Now Ni este juego va a salir en Playstation Now Entonces no le están dando el mismo Auge, la misma potencia que tiene el Game Pass Por eso yo creo que la mayoría de la gente Está tirando más al sistema de, de Microsoft también quería comentar que tampoco está, me parece, económicamente adecuado que el cargador venga separado. ¿Cargador? En el tema de móviles... ¡Apple! ¡Apple y sus joyitas! Coño, es que ha saltado a otro tema totalmente. Bueno, totalmente distinto. A ver, no. Te es... voy a poner las cámaras en diagonal y 100 pavos más. No es, no Correcto. Es, no es totalmente distinto porque sí que es cierto que estamos hablando de, de que algo que venía en. Grandes empresas cobrándonos de más por cosas que deberían venir. Incorporadas. Pero, pero yo también te digo que. Mmm, eh, la Unión Europea, sobre todo, creo que tiene razón en ese tema. Es decir. Eh, en su momento la, la estandarización estandarización digamos de facto de, que surgió del mercado del micro USB hizo que eh, ahora mismo tengas 800 millones de cables micro USB pues igual eh, a nivel ecológico no tiene tanto sentido que mm, te incluyan un cable de estos, si vamos al USB-C que se supone que es un conector que está pensado mucho más a largo plazo y que va a soportar básicamente lo que le echen mm, ¿no? Pues eh, sí que tiene sentido que se estandarice y que se utilice solo eh, ese. Y nada, y, y, y ya está. Ahora bien, lo que no funciona, pero que todos lo hacen igual, es lo que hace Apple. De decir, no, bueno, pues esto no te lo voy a incluir, pero el precio es el mismo. Pero es que no podemos señalar solo a Apple, porque Samsung con, su último, con sus últimos móviles ha hecho exactamente lo mismo. Ha ignorado... Eh, añadir el cargador Y ha dicho, bueno, este año, que 700 como siempre, venga, vámonos La cosa no es esa, la cosa está en que te lo ponen Por un precio estúpido, porque dicen Sí, es por tema de ecología, pero Apple ¿Cuánto cuánto cuánto cobra por los Airpods? Eh, creo que 100, es 129. Eh, 129 129 pavos por unos auriculares inalámbricos 129 pavos. O sea que yo entiendo a ver, que Apple será no, la marca y que la, todo lo que te da ganas que la, tendrá una cámara impresionante y tal, tal, yo, tal. Pero creo que nos, se nos está yendo mucho la olla con el tema de la marca. La, la cuestión yo yo, creo que... yo iba a decir algo parecido. Intervención. La ecología y todo lo que quieras, pero cable por 30 pavos se vende aparte. Esa es la cosa. Eso? La cosa no es solo que te lo vendan aparte, sino que son 30 pavos de cargador. Pero, pero nadie te obliga a comprar el suyo. Es decir, si, si deciden no incluírtelo, eh... Tú puedes usar el que... el que tú, En el caso de los de los móviles con USB-C puedes usar, obviamente, cualquiera. En el caso de Apple... Es, estaba... Mentalmente un poco eh, Recordando, te incluyen el cablecito, pero no te incluyen el, el cargador para conectar en la, en la pared. El cargador de la pared puedes usar el que te dé la gana. Aún Entonces, así, la cosa está en que te lo están vendiendo aparte. O sea, la cosa no es solo no, el hecho de que yo, digas no me lo incluyes. Yo creo que, que la cuestión o la, o la vuelta de tuerca... Es eh, precisamente lo que le molesta a Apple de decir, usa cualquier puto cable que te dé la gana. Y efectivamente, no incluyas el cable porque ya tienes 8000 en casa y usa el que te dé la gana. Y Apple sigue queriendo... Mira, que te, tendría sentido ser... si Apple, en lugar de, de ponerles Lightning, ahora les pusiese de entrada USB-C y dijera, ¿para qué te voy a dar un cable si ya tienes 400.000 en el mercado? Aún Pero así, supón que tú tienes un móvil de tapa de los antiguos. Porque eres una persona súper chapada de la antigua. Y te quedas con el móvil de tapa porque quieres. Vale, imagínate que vienes tú y dices... Vale, me tengo que modernizar de una vez. Y te compras un móvil nuevo. Ah, no, es que no viene cargador. Porque como doy por hecho que ya tienes cargador... Pues eso a mí personalmente no me parece de gusto. Y la cosa está en... Además, o sea... Eso tiene bastante pinta de abuso por ese sentido. Y además... Que es como si yo te digo... Vale, eh, no, te doy el cablecito pero no te doy el adaptador a corriente. Porque supongo que ya tienes y porque ecología. vale. Te voy a vender el coche sin las ruedas. No, pero. No es que digas. No, no es no. algo opcional. No, es, es como que... si me dices: los cascos de cable. No, no, yeah. Que es los cal... cascos de cable. Espera, espera. Que los, los móviles antiguos, si no me equivoco, traían unos eh, cascos de cable que eran de calidad sí. mínima, pero lo traían. Sí. ¿Vale? que dices tú? No te los doy. Vale, aún así, yo puedo seguir usando el móvil sin ningún tipo de problema. Pero es que es el cargador, no, o sea pero, que es una función clave. Eh, pero yo ahí no te compro, no te compro el, el argumento, porque sería como decir que un coche no viene con gasolina y no viene con un contrato de gasolina. Pues claro que no, porque eh, eh, haces la comparación con las ruedas, pero las ruedas son un elemento de seguridad. Ahora bien, ¿Y si tú cómo haces... ruedas un coche sin ruedas? pero las son un, pero, Quiero decir, las puedes comprar aparte, pero si el coche no viene... Más costo, que sin gasolina, viene sin la tapa del, de, la, de la gaspa ¿Cómo? <risa> madre mía. En plan, de se la tapa, se la tienes que poner tú, y luego no, ya no, puedes no, ir a gasolineras Bueno. Y esto... si no coges una curva y te dejas a mitad de yo, los cristales también, sincera... <risa> es un extra. Sinceramente, creo que nos es, se nos está yendo de madre, así que vamos con el siguiente melón, que son los estrenos. Y pasamos directamente a eh, resumir un poquito por favor, rapidito y picado. Efectivamente, pan, a eso iba. Vamos a resumir brevemente eh, los eh, juegos que se han estrenado, que son bastante poquitos, para resumir. Hago yo uno y tú, otro ¿te parece correcto? Vale. Perfecto. Empezamos con New World, un juego bastante visto por la gente, o bastante hablado al menos. Es un MMO de mundo abierto, es decir, un juego de rol de mundo abierto con opciones de creación de equipo, recolección de recursos, de, eh, recolección de recursos perdón, batallas de PvP y PvE también, y muchos más. Eh, puede que os recuerde a cosas como el Rust o el Minecraft. Eh, ambientado en la isla a Eternum y básicamente tú encarnas a un náufrago que tiene pues que buscarse la vida. Ha sido desarrollado por Amazon por lo que obviamente bonificaciones y recursos con Amazon Prime eh, que es algo que es de lo que más se ha hablado precisamente por New World. Está disponible para Windows y efectivamente ya está disponible. Death Stranding Director's Cut. Eh, nuevo juego, entre comillas, nuevo juego de Hideo Kojima a 60 euros en, en PS5 o 10 euros adicionales por, para el remaster de PS5 si ya tienes el juego normal de PS4 es eh, la misma versión de Death Stranding pero con eh, mejores gráficos, eh, mejor remasteriza remasterización, más misiones y, y mejoras que y mejoras que incluyen la, la que incluye la fuente de PS5 eh, ya disponible. Pasamos a Deathloop, un juegazo impresionante que se presentó en, en PlayStation 5 eh, y que ahora mismo está disponible para PlayStation 5 y ordenador porque se lanzó en las dos vez. pero como tal la, la plataforma importante en la que se dieron los avances era en PlayStation 5. Desarrollado por Arkane Studios y distribuido por la gran conocida Bethesda. Eh, es un juego de movilidad constante en un bucle temporal y varios objetivos con los que acabar eh, a contrarreloj, ¿por qué? Porque estamos en un bucle temporal en el que tienes un día para cargarte a todo Cristo. Con la opción de volver atrás en el tiempo para replantear la estrategia con la que atacas al enemigo etc y jugar con el tiempo también al mismo tiempo para eh, las diversas armas y opciones que tienes. Es un juego en el que literalmente las opciones son prácticamente ilimitadas y es una de las cosas más difíciles de programar para los que han creado el juego. Y ya disponible. Pokémon Unite, disponible en Switch y móviles, previamente solo en Switch. Es un MOBA 5 contra 5 con un gran, pa eh, con un gran parecido al, a juegos base como League of Legends. ¡Sí! Eh, contiene eh, diferentes Pokémon de base que pueden ser los héroes de League of Legends eh, Un mapa de tres calles con torres estilo League of Legends Y mecánicas de jungla similares <risa> Son partidas de 10 minutos en, en línea con, fr eh, con frenetismo eh, de juego y tamaño de mapa Y disponible. efectivamente Salva no hace falta que me mates porque lo hemos comentado Así que habiendo comentado esto voy a decir dos cosas y es que se ha, ha habido una presentación de PlayStation 5, pero las cuotas importantes ya están presentadas. Y uno de Nintendo Direct, que tampoco ha tenido nada mucho más allá de lo que ya hemos comentado: el Bayonetta 3. Y el Kirby. Y el nuevo Kirby. El Kirby no me Así lo mates. que, habiendo comentado estas dos, eh, estos dos eventos, que ya habrá un resumen o lo que sea, pasamos directamente con el detallito importante y es que tenemos efectivamente el detallito que no has presentado, el detallito en, la que he presentado en la presentación, así que mmm, la gente se entera ahora. Eh, tenemos una entrevista con Ricardo Chorques de Beluga de estudio que viene a hablarnos sobre Cliff the Snail. así que vamos con ello.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 Cómo me gusta la música que hemos puesto de la, inicio de la, la verdad, verdad que sí. Yo, me gusta. Hay, hay cosas que me han gustado mucho de este programa, hay otras que me han gustado menos y hay otras que directamente no te han gustado. No no, la que me ha gustado mucho ha sido la entrevista. Eh, porque la verdad es que el chaval que no me acuerdo de su nombre Ricardo joder, ha estado aquí hace un momento y no me acuerdo de su nombre pero nos ha contado cosas muy muy interesantes, eh, me ha gustado mucho el debatito que hemos tenido ahí por medio, pero dale al remo Gaisca por Dios, dale al remo avanza carajo venga vámonos Después de este ligero espectáculo, eh, como siempre queda el dar las gracias a todo el mundo. Empezando por Mikel, que está ahí fuera, producción, saludando, no se le ve, pero saluda. Sí, sí, sí, sí. sí espera, se que se te ve, se te ve. ¡Se ahí ve, está, se le ve! Ahí, está. Ahí, ahí está. está, ahí está, a ver, eso lo podéis ver. Eh, Miquel, muchas gracias por la producción, como siempre. Agradece también a ti, Íñigo por el sonido y por la colaboración el y sonido, por aguantar es, los problemas so, técnicos. El sonido, la imagen, el fondo, el neutro, el, la grabación. Y los la remixes posto, de la sintonía también. Y los remixes. Bueno, eso también tengo que agradecer a la mesa de mezclas. Mesa de mezclas, gracias. <risa> un placer. <risa> a, ver, a ver, ¿cómo la mesa de mezclas? A, cómo, mesa de mezclas, un placer. Gracias. Venga, gracias. Dale. Eh, Villalba, gracias por estar con nosotros. Eh, doy por hecho que vas a venir más porque pff, no sé, tengo cadenas. <risa> por ejemplo. <risa> Vamos a dejarlo ahí no hombre, no, hombre. no hombre Aquí nadie está obligado A hacer nah, nada Efectivamente eh, Así que esperamos Verte más por aquí Comentando las noticias Y Borja Gracias por estar con nosotros Comentarnos lo último de Apple Comentar el resto de noticias También a fin de Lo cuentas. último de Apple ¿Qué ha dicho de Apple Borja? Lo último, lo último de Apple y de Fortnite <risa> Ah bueno La, la ah, movida ah, La movida, eh, la, la movida. Guys Karen Movidak eh, Gracias por, por estar con nosotros Como siempre Y, y contamos contigo también para, para próximas ediciones En las que tengamos Cosas legales De las que tengamos que hablar Nada, un placer. Cuando pueda o cuando sea posible volveré. Y si puede ser, tú también algún día vendrás a probar esta maravilla de la ingeniería. ¡Sí! Y gracias también a los oyentes, como siempre, por estar con nosotros una temporada más apoyándonos. Eh, he de decir que el episodio de posterior a 3 ha superado por 3 las escuchas habituales del podcast. No entiendo nada. Eh, y gracias también a Ricardo por estar con nosotros y contarnos lo último de, de, de su juego, de Clit the Snail. De, vamos a recordar, se llama Clit the Snail, de Word Beluga. Bel, no, Beluga Word, siempre, siempre me lío, Beluga Word Studio. Así que con esto, no os preocupéis, volvemos a la carga con esta tercera temporada. Como habéis visto, tendremos más noticias, más eventos, más curiosidades dentro de muy poco. Nos vemos.